Hace años eh, compartíamos con un compañero eh, vinculado con la Facultad de Psicología sobre un modelo de trabajo con varones para erradicar la violencia hacia las mujeres y una de las pautas teóricas que yo le comentaba de este modelo es que eh, considera que todos los varones ejercemos de manera cotidiana violencias hacia las mujeres, ya sea micromachismos o violencias de mayores, con mayores impactos. Eh, él se enojó muchísimo con esta postura porque consideró que bueno, de, bajo ningún concepto él era un hombre violento o que ejercía violencia hacia las mujeres. Y fue recién de, después de un buen tiempo que compartimos, que reflexionamos, que, que hablamos en, en nuevas instancias, que pudimos acordar que la base de, de todo el trabajo que tenemos que llevar adelante es, en primera instancia, el abandono de los privilegios masculinos que nos han sido asignados por el patriarcado.